Personas y relaciones tóxicas Te voy a decir cosas que te van a dar una buena idea de una persona tóxica Así que sigue este video hasta el final Normalmente las personas tóxicas se caracterizan por lo siguiente Ser negativas a las ideas de los demás Tienen alto nivel de egocentrismo En situaciones de conflicto Buscan la posición de víctima, responsabilizando a los demás a través del chantaje emocional. Critican o descalifican cualquier idea o pensamiento, creando un sentimiento de inutilidad y debilitando el autoestima de su contraparte. En algunos casos son agresivos verbalmente, intentando provocar inseguridad e intimidando a su víctima. Una persona tóxica tiene patrones típicos de un trastorno narcisista de la personalidad, pero ¿Qué los llevó a comportarse de esta manera? Fueron criados de una forma narcisista, donde pudieron haber sido de vital importancia para los cuidadores, no por quienes eran en realidad, sino por la función que cumplían para ellos. De ahí que sean personas que no tienen empatía. En un artículo de The Washington Post, Durbazula Menciona que estos trastornos narcisistas, que se dan mucho en la actualidad, hay un problema de fondo que es el siguiente. La mayoría de nosotros crece pensando que somos Superman hasta los 6 años. Lo inadecuado es seguir pensando que lo somos a los 45 años. Los papás narcisistas ven a ellos como parte de sí mismos, explica Durba Sula. Y cuando sus hijos no logran los objetivos que les exigen sus padres, retiran su afecto y se desconectan. Los niños a tan corta edad no están preparados para manejar esa desconexión emocional. Necesitan padres que sean consistentes, coherentes y explicativos, principalmente para poder formar apegos seguros y valores sociales. Los niños, al volverse adultos, confían en estos apegos seguros formados en la infancia para saber cómo relacionarse con los demás, de ahí radica su importancia. Cuando la formación de esa unión familiar se interrumpe, el impacto puede perdurar toda la vida. Los padres narcisistas engendran hijos con toda una serie de problemas psicológicos. Estos incluyen tasas más altas de depresión, ansiedad, falta de autorregulación, trastornos alimenticios, baja autoestima, un sentido alterado de sí mismo, exceso de perfeccionismo y adicciones. Ya identificamos por qué una persona se volvió tóxica. Cuando nos encontramos con una persona con estas características hay que entender que una de sus grandes dificultades va a ser tener empatía con nosotros y su relación con los demás se basa en que los demás se adapten a ellos. En caso de que tuvieran conciencia de su enfermedad puede empujarlos a buscar ayuda, aunque en casos más severos esto nunca sucederá. La recomendación será considerar el por qué existe una actitud de codependencia nuestra hacia las personas tóxicas y preguntarnos cuánto estamos dispuestos a perder de nosotros mismos por seguir cumpliendo su voluntad. Una relación sana no es dejar de ser uno mismo. Si es alguien fuera de nuestro núcleo familiar o una persona que no es allegada, se recomienda dejar de relacionarse con dicha persona. En caso de ser un familiar o una persona muy cercana, lo primero que se recomienda es ofrecerle apoyo. como Hablar con él y pedirle que busque ayuda de un profesional. Normalmente estas personas sufren de actitudes patológicas de forma inconsciente y al llevarlas a la conciencia pueden mejorar mucho su actitud y la forma de relacionarse con su entorno. Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción.